Murió una de las reinas de la Gimnasia Artística Elena Shusunova. Moscú, 16 agos, RHC, la gimnasta soviética Elena Shusunova, campeona olímpica del Concurso General de los Juegos de Seúl 1988, murió a los 49 años de edad. Una de las reinas históricas de este deporte, que sufrió la época de boicots no pudiendo competir en Los Ángeles 1984, Falleció de repente, señala la Federación Rusa de Gimnasia en un comunicado. Según los medios de comunicación, Shusunova habría sido víctima de las complicaciones de una neumonía. La atleta consiguió Sendos 10 en salto y suelo para superar por 0.025 puntos a la rumana Daniela Silivas en la lucha por el oro a la gimnasta más completa de Seul 88. Shusunova también ganó el oro por equipos con la Unión Soviética, la plata en barra de equilibrio y el bronce en las barras asimétricas. Asimismo consiguió cinco medallas de oro en campeonatos del mundo.